Hola a todos, bienvenidos una vez más a este nuestro canal, él es Iván y él es Juan y esto es... ¡Doble libros! El día de hoy les traemos un video muy especial, se trata de un unboxing. Eh, hace poco hubo una promoción en la librería nacional, entonces aprovechamos y compramos algunos libros. El paquete llegó el día de ayer y estamos esperando para abrirlos con todos ustedes entonces aquí vamos esto tiene una pequeña dinámica porque Juan no sabe cuáles son los libros no sabe cuáles son los que compramos pero los conoce entonces yo los voy a ir mostrando y les hablará de ellos vamos a ver ya no es tan difícil que claro, muy sencillo <risa> otro paquete dentro del paquete y otro paquete. Y... Dos horas después Como vean son tres pequeños, libros bastante pequeños Los hice envolver en paquete de regalo Porque sí, me gusta y, y entonces vamos a ello El primero de hecho no es para nosotros Es un libro para mi novia Pero igual lo voy a destapar para ustedes Luego lo volveré a envolver Si estás viendo esto amor Hola Tres horas después ¡Tarán, tarán! Se trata de... El hobby de J.R.R. Tolkien, la versión en castellano, ¿verdad? Sí, esta es la bueno, la famosa aventura de Vivo Bolsón para eh, recuperar el tesoro de los humanos en la montaña solitaria. Pues es un clásico de la literatura fantástica y es la puerta de entrada al legendario de Tolkien, muy recomendado también. Más que, bueno, de esto hicieron tres películas. Pues seguimos con unos libros muy especiales. Esto es de mí para mí. Porque me di el gusto. Seis horas después. Tan tar, tan Se trata de sobrevivientes. Sobrevivientes. Sí, este es... Eh, bueno, de hecho no se había quedado tan... ¿Pequeñito? Tampoco. <risa> eh, en Bogotá hay una librería muy especial que llama Mirabilia, que vende es especializada en lo que es ciencia ficción y fantasía, que vale mucho la pena y cada tanto eh, hace unas convocatorias, en este momento hay una convocatoria también abierta eh, tanto para jóvenes como para ya no tan jóvenes y de esas convocatorias pues salen estos libritos este es Sobrevivientes, tercero el concurso de Mirabilia de cuentos de ciencia ficción son autores colombianos, entonces va muy en la línea de lo que queremos hacer este año como ustedes han visto de pronto nuestros antiguos videos, eh, hemos leído lo que va, está haciendo eh, antologías de ciencia ficción y fantasía en lengua castellana, pero siempre ha sido pues libros eh, o historias de autores españoles entonces pues este sería como un poco de lo mismo pero ya en terreno colombiano el tercer concurso de ciencia ficción el tercer libro que sacaron de ese concurso y lo vamos a leer muy pronto y lo vamos a reseñar, y por último también de mí para mí y por el tamaño ya yo creo que es. Ver, es el otro de la convocatoria exactamente gracias por Destruir la sorpresa Una eternidad más tarde Se trata de Ahora, Después, Nunca eh, viene siendo la segunda edición de, de este concurso, la segunda eh, edición del, del libro de, derivado de este concurso Si, sí, Ahora, Después, Nunca, creo que queda faltando una vez la primera edición cuya eh, portada es como una manito que va caminando sí <risa> Bueno, puede estar equivocándome, pero igual, bueno, digo, pues esto vale mucho la pena porque son autores colombianos, desde la convocatoria, muchos son autores jóvenes, son letras frescas, que están haciendo el esfuerzo de hacer ciencia ficción desde Colombia, que como lo hemos dicho, como lo, hay otros expertos que lo dicen, es difícil hacer ciencia ficción en Colombia porque no es un país totalmente moderno, y la ciencia ficción y la modernidad pues van casi de la mano, pues estos son esfuerzos muy, muy, muy importantes y pues muy interesantes. Como dice Juan, pues que nos queda un libro para la colección. Y lamentablemente no se encontrará en la librería nacional, pero pues lo estaremos buscando y algún día lo reseñaremos. Por lo pronto pues tenemos dos de los tres. Tenemos que saltar otro también muy pronto con esta nueva convocatoria que han hecho. Pues espero que les hayan gustado los libros. Para mí sí, obviamente que me van a, me han gustado, que ciencia ficción colombiana. Entonces si les gustó este video denle like, suscríbanse a este canal, compártanlo. No se olviden darle a la campanita para que YouTube les avise siempre que subamos un video. Hasta un próximo doble de libros hola y Hola a todos y bienvenidos una vez más a ser sí. nuestro cada vez porque ya me pegaste fue que te lo día... no sí. siempre comenzas.